Hay titulares que a veces uno le da risa o hay gente que en su pensar dirían, bueno, déjame decir esto porque yo sé que me van a entender. Además, la gente no va a poner a sacar conclusiones ni a decir eh, nada, leer literalmente lo que dice ahí. Señores, estamos hoy es martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, ya el jueves seguro todos los candidatos deberían de estar cerrando su sus actos públicos no, siempre verdad es, es hasta el jueves ¿sí? Exactamente. El jueves, ¿sí? el, los actos públicos aunque sí se trabaja esos dos días se trabaja más que el carajo en, eso, en los partidos políticos porque están las logísticas todas esas cosas que no se ve eh, antes de las elecciones pero oye lo que le dice eh, el referee el manager el, el manager no, el referee de esta contienda o sea el encargado de esta, contienda, de esta contienda no tenga trauma como la de febrero, ¿verdad? El presidente de, del, de, la, de la Junta Central Electoral, Castaño Guzmán, Julio César, le dice al presidente que se, que se, apele, que se acoja a la ley 1519, donde que establece que los funcionarios no deben pre, prevalerse de sus cargos para hacer proselitismo proselitismo el presidente de la junta central se lo advirtió a Danilo Medina tres días antes de finalizar la campaña electoral oye pero esas son cosas que yo mejor me quedo callado porque puede haber gente como yo y más que ahora mismo estarían diciéndole una mala palabra que no se puede publicar al señor y faltarle respeto a sus canas que ya se la tiñe, o sea, que no tiene, puede, puede faltarle respeto, no tiene cana, pero sí edad suficiente y el puesto para eh, tenerle un cierto respeto y cierto eh, grado de, de, de obediencia a lo que él dice. Oye, eso es, eso es ser un, una persona irresponsable cuando hace este llamado a, a, ahora, porque esa ley debe ser cumplida debe ser, hacerse cumplir siempre no por el que está de turno ahora sino por el que venga y por cualquiera que venga pero serio, eh, no solamente por el presidente de la república sino por todos y cada ¿Los uno funcionarios. ¿Te sí, pero te voy a decir algo la diferencia entre el Presidente de la República Daniel Medina Sánchez y cualquiera de los diputados que pertenecen a la Cámara no importa el partido la diferencia entre el Presidente y esos diputados y los senadores es que el Presidente administra cosas públicas sí. y los diputados no pero ahora bien, la pregunta mía es ¿de dónde salen los fondos, los recursos con los que se le paga por el trabajo que hacen a los diputados de la República Dominicana. De los bolsillos tuyos y de los míos, de los ah, impuestos. Entonces, entonces todos esos todos esos, eh, diputados están todos... los en campaña, Oye, a dar claro. una observación la diferencia entre el presidente de la república y claro. cualquier diputado, el que tú quieras la diferencia es que el presidente administra las cosas públicas claro. no Ten, tengo los milla, fondos no pero, tengo pero, los pero fondos. de los cuartos los que se le paga a ellos para que legislen es de los cuartos nuestros entonces, y para que hagan campaña digo, digo yo, exactamente, entonces fíjate que este es un país que decíamos fuera de cámara claro. que la, la política está permeada en todos en mira, todas las áreas a, a mí me gusta ser justo y, y hasta, hasta cierto punto trato de serlo y el, el día que me pase de eso espero que me llame la atención y que Dios me, me sea el que, el que me juzgue también si hay que decir algo bueno de Gonzalo Castillo no quiero no decir que no tenga más cosas buenas, muchísimas cosas buenas una persona que debería ser imitado de saliendo de de mucha, de venciendo dificultades y mira a qué nivel ha llegado sea presidente o no ha llegado a un nivel eh, que muchos eh, no han llegado y que no, no, muchos no hemos llegado pero sí, pero sí inmediatamente Gonzalo Castillo fue candidato Gonzalo Castillo no es funcionario eso es algo que se le debe se le debe aplaudir algo que te diga no pero como quiera hacer usar los recursos no pero cumplió con esa ley cumplió con esa ley lo que no hacen casi ninguno lo que no hace, no lo hace casi nadie. Lo hizo él. O sea, eso es, eso es, hay que reconocérselo. Él cumplió con esa ley y es verdad. El que tiene el miedo de la, el miedo de la oposición, el miedo de los partidos políticos que, que, de que no están en el poder, es el uso del Estado en contra del de, del, partid, del partido, contrario y eso es una, una un hecho histórico nacional. Eh, todo lo que han pasado por ahí, todos los colores que han, le han puesto la mano a la ñoña, han utilizado eso, solo el disgusto y la decisión popular es que han podido vencer ese dinero. Uh, yo recuerdo una frase, una frase que me marcó desde de niño, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Y esa frase está presente en cada uno de los gobiernos que no ha, que hemos tenido hasta ahora utilizan todos los fondos del estado para hacer campaña todos y utilizan su puesto para subvencionar para, para todo eso lo acusan de que el, lo, de que el poder lo apropó lo avasalló sí, sí, sí. cuando no. todos lo sabemos o sea, por eso yo decía pero lo, no yo lo que, que digo víctor es que la ridiculez de hacerlo tres días antes de de, de, de culminar una campaña bueno, mira, eh, solo eh, los cambios radicales, lo que no se logró, es, logró en todo lo que, esto. Pasa es, eh, lo que pasa es que el presidente de la Junta se expresa así, eh, eh, hablando del presidente y pidiéndole convenimiento debe porque el presidente de manera abierta hace unos días como dijo, entonces como no se había expresado de esa manera, eh, para la calle que voy, vamos a completar. ¿tú ves? Entonces, espérate, entonces el, el presidente de la Junta se ve obligado, obligado, si le parece presidente, tranquilo, vamos a hacer el, el llamado. De no es, salga, el de llamado de es. No salga, oye, el llamado es eleg legítimo y, y hasta prudente, se podría decir. Pero si él lo dice. ¿Por qué él? ¿Por qué él, él, él cuando. Es que él salido, es que él pero salido, pero, el, pero, pero, el, pero el, Víctor, sí. si él dice así tres meses antes. Señores, se inicia la campaña electoral en este país. La Junta Central emite la que se inicia la campaña. Desde ahora en adelante, todo aquel que sea funcionario del Estado tiene que tomar licencia para ser, can para ser candidato a lo que sea. Pero serio, es que el presidente no tiene que decirlo, solo establece la ley. Establece Por eso. La ley. Entonces, y cuándo adquirirlo. ¿Y, ¿Y quién hace, ¿quién hace cumplir, cumplir esa ley? ley. Entonces, ¿quiénes más deben ser mayor conocedores de si la norma? En tu los... casa? Si tú tienes una norma en tu casa, ¿quién es el que pide que esa norma se, se cumpla? Claro. Yo, que voy Entonces, a visitarte. Lo que te quiero decir es, no, no, porque eso no es el caso. Este es el no. caso de quienes las hacen, eh, son los primeros en violarla. Entonces, eso no es un secreto para nadie. Lo sea, que yo que yo entiendo, ¿verdad? Mi, mi lectura es que el presidente de la Junta se expresa así porque es que el presidente lo ha hecho cero de manera... Eh, es verdad, burda decir ya está vamos, con, ya está eh, con eh, pique el, el presidente de la Junta de López, el presidente, espérense, vamos a ser un poquito más a, comedido así, oye, pues, lo hizo con pique y con eh, bambito es que no salga, presidente es que no salga, porque usted es político, lo sabemos y es un candidato de su partido entonces, pero sí, Víctor, sí, sí decirle sí decirle a los a los políticos que históricamente los cambios de gobierno siempre se han utilizado los fondos del Estado. Pero cuando la población cuando la población quiere cambiar, cuando la población está harta de, de ser reiterativo en, en algunas cosas, en, en los gobiernos, y que se desgastan en el tiempo, por muchas razones, y no porque dejan de ser buenas personas, sino porque dejan de ser... De, dices, porque, tú dices, ¿tú dices, oye, dices, cuando, cuando, no, no cuando es que dejan de país ser buenas personas, claro, no el país completo, mira, fíjate bien, nadie gana con su partido aquí en este país, nadie gana, Entonces, nadie. Eso es cierto, cuando el país, cuando oye, pueblo oye, nadie ganar, ahora... tú, el pueblo quiere gana el PLD que no que gana que solo, que... Espérate que... el PLD no gana solo, el PRM no gana solo, el PRD... el cualquier partido, ninguno gana solo, aquí gana, aquí gana, quienes como tú, como yo, que no, tenés, no tenemos ningún partido político, decimos, pero y esta vaina, ¿qué eso, o sea, esas son las gente que hacen el cambio lo que tú planteas que cuando un pueblo, un país quiere cambio, pues nadie lo detiene oye, oye tú eso no lo, lo detiene, excusa, lo detiene nadie. pero tú, tú quieres que el oficialismo admita que el país quiere cambio no, eh, eso no, no, no ¿qué pasa ¿Te entiendes? ahí ahí, ahí, ahí, ahí, ¿Tú ahí, ahí me puse del lado de los pendejitos ¿Y ¿cómo tú vas a querer que el oficialismo diga a partir del gobierno diga que sí, que es cierto, que el pueblo tiene cambios y esto no, es un, esto no es un comentario de partido sino porque le vuelvo y digo los cambios no lo hacen los, no lo hacen los miembros de los partidos los miembros de partido tienen una cartera tienen cantidades de, de, de miembros y ya y con esa cantidad no se gana en ningún país del mundo se gana se gana con la gente como yo, como tú, como un grupo como toda esa persona que, se, que, que dicen no pero vean qué es lo que está pasando son esa, esa masa que se mueve de un lado a otro cada cuatro años por descontento o por deterioro, es la que la que decide quién gana en este país. Sí, vamos a pedirle entonces a nuestro querido máster y asistente, que hoy tiene un equipo completo, que tiene Edu ahí en cabina eh, colaborando, ¿verdad?